El pasado mes de septiembre, ACF Representaciones citó a sus clientes al seminario Sistemas de Inspección en Impresión, en el que el especialista en el tema, Maximiliano Lombardi, ofreció una exposición sobre las mejores prácticas para la realización de este proceso y dio a conocer el portafolio de soluciones para la inspección de envases flexibles y rígidos de la compañía italiana D'Ecosystem. Buenos días, mi nombre es Massimiliano Lombardi, es el director de ventas de DECO System. Ahora estamos aquí en Bogotá por una conferencia con nosotros, la gente, HF ACF, que es nuestro agente por el comercio así en Colombia, por nosotros sistema de inspección. DECO System es una hacienda uh, de Italia que produce sistema de inspección por todo el producto de material rígido y embalaje flexible. Creo que el mercado así en Sudamérica y en Colombia es un mercado muy bonito por nosotros el sistema y esto es el objetivo de nuestra colaboración con HF en nuestro, en nuestro campo.